Vamos a desenlace de noticias con la información más importante. Iniciamos con titulares. Alcalde Barranco Bermenja dio un balance del Consejo de Seguridad llevado a cabo en el Batallón Nueva Granada. Comunidad del Barrio El Cerro y Las Nieves denuncian el vertimiento de aguas, lluvias y negras que generan contaminación ambiental en el lugar. Conozca los precios de los útiles escolares establecidos para este 2022 por el regreso a clases. Líderes comunales del barrio Los Corales se quejan por el servicio de transporte público, aseguran que requieren rutas que transiten por la zona. Y en los deportes, barranqueño Daniel Uribe, técnico del Real Aguachica, fue seleccionado para participar en su equipo en la final nacional del campeonato sub-20 de la di fútbol.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 El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio de Los Corales ha hecho una queja con referencia al transporte público de Barranco Bermeja, que precisamente solicita que esas bucetas transiten por este barrio, cosa que no se ha hecho hace dos años. Durante ya un periodo aquí había una ruta que era la 7 y la 8, que era la que pasaba pues prácticamente hacia ese sector de Los Corales, eh,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 pues se están ganando el día a día. El equipo de Enlace Noticias ha consultado a la comunidad acerca del cobro del transporte informal y formal en este sector. Ellos afirmaron que los costos son elevados. Hay muchos papitos que en verdad no van a tener para darles 4 mil pesos, más se le tiene que dar refrigerio y ustedes saben que los, los tapabocas, todo eso cuesta. Y actualmente pues eso es lo que estamos viviendo y de verdad, por lo menos mi hijo hoy, porque se le dieron los 2 mil para allá y 2 mil para acá, pero habrá muchos papás que lo piensan porque no lo tienen. Entonces sí creo que es algo urgente acá en este sector de la Comuna 7. Precisamente buscamos a los gerentes encargados de transporte San Silvestre y también de transporte de cochoferes, pero este no tuvimos una respuesta oportuna en el momento. También manifestaron en los próximos días que darán una respuesta a esta comunidad. A continuación, conozca los precios de los útiles escolares establecidos para este 2022 por el regreso a clases. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado se encuentra con toda la información. Buenas tardes, Carlos Andrés, cuéntenos sobre el aumento de estos útiles. Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace noticias, precisamente arribamos hasta el sector comercial para preguntarle a los comerciantes y también a la comunidad acerca de lo que piensan sobre los precios de los útiles escolares, precisamente el día de ayer retornaron los estudiantes de manera masiva a los colegios oficiales de los centros educativos del distrito de Barranco Bermeja. Muy buenas tardes John Frey, nos encontramos con el administrador de uno de los centros locales acá en el sector comercial.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 Hoy cuesta 3.500 pesos y el año pasado se vendió a 3.200 pesos. Este cuaderno tuvo un incremento de un 10% más o menos. Gracias, John Frey. Nosotros vamos a continuar y siguiendo por acá para preguntarle a la comunidad de Barranca Bermeja sobre lo que piensa acerca de si han aumentado o no estos precios de los útiles escolares. Precisamente eh, encontramos a cada una de las padres de familia. Muy buenas, buenas tardes. Coméntenos acerca de, de los precios que usted ha encontrado. En este establecimiento, no en realidad están aquí accesibles. Ya es la segunda lista que vengo a comprar. Gracias, vamos a seguir consultando. Tuvimos por aquí una de las los padres de familia que tienen algunos algunas listas. No lo normalito, la verdad. Económicos sí, y hay cosas que son útiles y sutiles, la verdad. Gracias, esa fue la respuesta por parte de la comunidad, pues como ustedes lo han escuchado, la comunidad sigue comprando, sigue en el comercio eh, de aquí, del sector comercial de Barranca Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Carlos Andrés, muchas gracias por su información y en otras noticias, Secretario de Salud da a conocer el porcentaje de los menores de edad vacunados contra el COVID-19 en la ciudad.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 Es básicamente el mensaje de eulia para, para las asociaciones de Pobres de Barranca Hermia. A partir de hoy conozca de las noticias más leídas en nuestra página web. El periodista Ivonne Martínez tiene detalles de esta información. Adelante, Ivonne. Buenas tardes, vamos a hablar de lo que es tendencia en nuestra página web www.enlacetelevisión.co Es tendencia el transporte público en Barranca Bermeja. Algunos líderes han hecho el llamado a las empresas transportadoras y demás entidades para que nuevamente se preste este servicio en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Ellos señalan que con el regreso a las aulas de los menores es necesario y desde hace dos años en algunos sectores de Barranca Bermeja no transitan las bucetas. Vamos a ver un poco de los comentarios en nuestras redes sociales Sandra Patricia Montoya González Dios, necesitamos el transporte público Alexander Angulo, no solamente en Los Corales, en toda Barranca en la Comuna 4 solo hay una sola ruta y es de Cochoferes, cada 40 minutos pasa una buseta, donde había anteriormente seis rutas entre Cochoferes y San Silvestre Sandra Suero, que nos coloquen el transporte, pero por Dios, utilicemos el transporte, porque nos lo colocan y seguimos montando en motos y toca ponernos en los zapatos de ellos, gastando combustible y vacíos, tampoco es justo. El COVID continúa siendo tendencia a nivel regional. A nivel de Santander, las autoridades de salud notificaron que se presentaron más de 5.000 casos durante el día sábado y domingo en el departamento. Es por eso que dan el llamado para que la comunidad acuda a los puestos de vacunación y continúen con el autocuidado. redes sociales no se deja de hablar a nivel nacional sobre el día sin IVA, el cual está estipulado el próximo 11 de marzo. Esta fue la fecha que el presidente Iván Duque dio para que los ciudadanos acudan y compren. ¿Cree usted que funcionará como las jornadas anteriores? Comente en nuestras redes sociales. Estas y más noticias las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.co para que esté más informado.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 el siguiente.